Muy bien, pues me llamo Ana Reca, soy la coordinadora de Bilbao Histórico y trabajo en, aquí en La Espoguela, en la calle San Francisco. Bilbao Histórico es un proyecto común de, fomentado por las asociaciones de comerciantes de Casco Viejo, de San Francisco y del Mercado de la Ribera. Y lo que intentamos es poner un poco en valor lo, los barrios históricos de Bilbao, lo que son, y sobre todo también intentar mejorar su futuro. Bueno, yo creo que en el caso concreto de Bilbao, que es lo que mejor conozco y que en comparación con otras ciudades me parece más, más valorable, creo que Bilbao, eh, las gentes, las personas... Eh, ...tradicionalmente han convivido mucho en la calle... ...han, han compartido muchos espacios... Eh, ...tanto desde un punto de vista de centro... ...como de barrio sobre todo... Eh, ...yo creo que ha habido un sentido de la convivencia... ...muy sano y muy interesante... ...y, y creo que igual como la sociedad cambia... ...y, y todo evoluciona a veces el individualismo, los problemas, nos pueden apartar de, de ese ser que yo creo que tradicionalmente ha tenido la ciudad. Bueno, Bilbao parece que ha cambiado mucho y que, y que por lo menos físicamente, pues, pues está teniendo un, un éxito innegable porque la arquitectura ha favorecido pues, más espacios libres, más eh, espacios más amables para la convivencia. Eh, ...yo creo que es importante el que sigamos siendo lo que somos... Y, ...y a mí me parece que, bueno, pues el hecho, por ejemplo... ...de que ahora mismo nos visiten turistas de muchos sitios... ...es una oportunidad muy interesante también... ...para contactar con otras realidades y también auto, autovalorarnos, ¿no? claro. A veces igual, eh, bueno, suelen decir que los vascos somos un poco cerrados... ...y que nos cuesta, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que es importante aprovechar todas las oportunidades que nos brinda ese, ese espacio tan amable en el que se ha convertido Bilbao para reforzar eh, pues eso, la, el estar en la calle y el hacer de la calle un espacio de convivencia. ¿no? Bueno, eh, suprimir, yo no suprimiría nada, en todo caso... ...pues algunas cosas que, que quizás... Eh, ...no están todo lo bien que deberían de estar... ...mejorarlas, yo creo que, que Bilbao... Es, es una ciudad con, con sus cosas buenas sus cosas malas. Con todo, decirte, suprimir las cuestas para que Bilbao sea una ciudad más accesible, donde podamos usar más la bicicleta, pues a mí me encantaría, pero es que eso, eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con la realidad que tenemos, tenemos más cosas buenas en las que apoyarnos que, que cosas a desaparecer, aunque todo es mejorable.